Hola, mi nombre es Daniela Moreno, hago parte de IRAP Colombia, eh, que es un tour gastronómico que en esta edición se está realizando en Usaquén, es hoy 2 de junio y el siguiente 9 de junio, eh, pasamos por 10 restaurantes y espacios creativos de Usaquén, en cada sitio eh, la persona recibe un bocado y conoce como la historia y de qué se trata cada, cada espacio al que va, entonces están súper invitados, pueden comprar las boletas por medio de el Instagram o el Facebook, es Irap Colombia y eh, en Ciudad Freak que es en la carrera séptima número 5338, ahí también pueden comprarlas directamente tiene un costo de 120 mil pesos y tienen derecho a recibir bocados en todos los sitios que visiten, a conocer un poco más sobre eh, la gastronomía y la historia de Usaquén, entonces están cordialmente invitados. Toda la información la pueden encontrar en bogotalacarta.com